Impactante. Así quedó Flor Vigna tras su separación. La actriz mostró una foto tras sufrir un brote emocional al separarse de Nicolás Ochiato. Mira. luego de que Nicolás Occhiato confirmara su separación de Flor Vigna. La artista compartió una impactante foto de una reacción alérgica en su rostro a través de las redes sociales y preocupó a todos sus seguidores. brote emocional, escribió la actriz en una de sus historias de Instagram sin especificar a qué se debía. Mientras que en otra historia manifestó, decí todo lo que tengas que decir, que si no lo dice tu cuerpo. Por otra parte, hace dos días, cuando todavía no se sabía que había cortado con el conductor de Tenemos Wifi. Flor compartió una imagen en su cuenta de Instagram con un inusual texto que despertó la sospecha de muchos. hora de soltar y agarrarme muy fuerte de mí misma, expresó. La actriz mostró una foto tras sufrir un brote emocional al separarse de Nicolás Occhiato. Mira.